Pues verás, lo que te voy a contar ya lo sabes, yo solo te lo recuerdo. Somos gotitas de amor envueltas en papeles de regalo diferentes que nos hacen parecer que estamos separados. Puedes poner tu liviano o denso papel de envolver humano a descansar dispuesto a disfrutar de este cálido momento. Observa tu respiración. Es el hilo de vida que te conecta con la expansión y la contracción de tu universo. Observala de principio a fin, durante todo el trayecto. Y toma conciencia de cómo te profundiza en esta relajación. Tu cabeza suavemente apoyada se relaja e indica las distintas partes de tu cuerpo que se relajen y tu cara obediente se afloja y tu cuello, tus hombros, tus brazos, tus manos se adormecen. Y a la vez que observas tu respiración, observas tu cuerpo. Tu pecho y tu espalda se serenan, así como tu vientre. Tu pelvis y tu espalda baja se colocan cómodamente para esta relajación. Y tus piernas y tus pies descansan mientras sientes cómo tu presencia Acompaña tu humano cuerpo e iniciamos una visualización de manera que con tus ojos espirituales te detienes en tu centro y miras tu ombligo y percibes en él un ojo que te mira. Los gránulos de su iris y su pupila aumentan tu curiosidad y te invitan a cruzar ese umbral. y te adentras en ese mundo desconocido, tu universo interior. Y te sorprendes al encontrar infinidad de estructuras, corpúsculos, cuerpos celestes como la luna, cometas, asteroides, planetas, estrellas y galaxias. Los percibes suspendidos en ese espacio infinito y te sientes como una partícula diminuta que se asombra ante tanta belleza cósmica. Y tú más conciencia de ese etéreo elemento que te contiene y los millones de formas de vida a tu alrededor. Y tú una pequeña parte y a la vez el armónico todo. Y esa inmensidad quizás te asusta un poco. Peregrino en el planeta Tierra, no te imaginabas esta dimensión en ti. Y puede que sientas un poco de miedo, como columna de humo que ennegrece tu paz. Ahí. y la zozobra guía tus emociones, mece ese miedo como a un bebé en tus brazos, Y observa tu respiración, a la vez que observas tu miedo. El crepúsculo engendra un nuevo amanecer. Junto a la blanca levedad de tu nueva sonrisa y en lo que antes había una columna de humo, ahora sientes la dimensión del amor que te invita a crecer y creces. Y ante tu asombro puedes observar los planetas en tus manos a la vez que observas tu respiración. Y sigues creciendo y puedes bailar con las estrellas y jugar a volverte fluido siguiendo la espiral de esa galaxia. Todo manifiesta su alegría ante tu inesperada visita. Descubres vida y alabanza por todas partes y te inundas de esas nuevas sensaciones. observas tu respiración a la vez que observas esas sensaciones. Y sigues creciendo. Percibes infinitas galaxias en su ordenado desorden. Y siente sus energías potentes, diferentes. Y te mueves con sutileza siguiendo tu voluntad. Eres libre te desplazas con naturalidad por tu medio, disfrutas de tu grandeza y comprendes y te sientes universo en el universo. Y tu juventud eterna te sonríe. y poco a poco comienzas a decrecer y agradeces estas experiencias únicas, te despides de los astros que puedes acariciar. y percibes su despedida y observas tu respiración a la vez que esa despedida. Y sigues decreciendo mientras sientes cómo la paz se ha instalado en tu alma. Y te vuelves a sentir esa minúscula gotita de amor en su pequeña grandeza. Preparándote para volver a tu vida hoy. Y te sientes renacer a través del ojo de tu ombligo. encarnado de nuevo, haces sonar el sonajero de la abundancia que el mundo entero festeje. Lo que es afuera es adentro. Y con lo experimentado, Meditas tu propia canción de cuna. Ahora la tierra entera vibra en las cadencias armoniosas de tu alma y te encuentras conmigo y te produce una alegría contagiosa. Eres viajero de universos y traes noticias amarilla es la distancia que nos une. Qué bueno ser yo, qué hermoso ser tú, juntos en el todo y en la nada, uno con la vida. La luz ha decidido brillar y ya nada la puede parar. Vas volviendo con la sabiduría álmica de lo experimentado. Te vas integrando cuerpo, alma, mente en este aquí y en este ahora. Sonríete. La vida es fascinante. Y vas abriendo tus ojos.